¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! No fui yo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 Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Campanas suenan, Y el gallo canta, ring, ring, canta, ring, ring, canta.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 Dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No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 jaboncito, yo te voy a ayudar alabar, no dejes de tallar A alabar, después hay que enjuagar alabar, ya sabes qué decir, bañarse es, es genial, tú sabes que es así mm. oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también así <risa> <risa> hay tantas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 El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido A un pequeño sorbo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 No, no, no,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 <risa> Yankee Dudu Yankee Dudu fue a la ciudad montado en un pony. Puso una pluma en su sombrero y lo llamó macaroni. Yankee Dudu, sí, ya sé, Yankee Dudu grande. Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee ya sé ya Yankee quedó landing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 Yankee Do sigue sí, así, Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se hábil con las chicas Yankee Do sigue sí, así, Yankee Do grande Escucha el ritmo de la música y se abren con las chicas Tres ratones ciegos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 todos tienen té. Campana ding dong, la gatita se cayó. ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn. ahí el pequeño Johnny Flynn, ¿quién la sacó el pequeño Tommy Stout? Con su pantalón puesto, un zapato puesto y el otro no. Diddle diddle dumpling hijo yo. Otro no Diddle, diddle, dumpling, mijo yo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 Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados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 él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer. qué? ella qué va a hacer. Hasta que lo encuentres en un zapato bailará.